Hola a todos. Continuamos con la parte de la aplicación del coaching al entrenamiento mental y emocional para alto rendimiento. Y vamos a ver en este vídeo una parte que es esencial en todo esto. Es aquello que llamábamos de actitud ganadora. En el anterior hemos visto características de las actitudes ganadoras, hemos visto cómo trabajamos la mente, las emociones, para que nos apoyen en esa actitud ganadora. Y ahora vamos a ver las claves neurobiológicas de esa actitud ganadora y cómo podemos elegirlas. Uh, podemos elegir la actitud que mantenemos frente a la competición, frente al estrés competitivo. Podemos adoptar una estrategia conductual u otra, frente a las necesidades, a las situaciones que se nos van planteando en cada momento dentro de la competición. Me explico. En general, el ser humano, los seres vivos, planteamos estrategias conductuales frente a los desafíos y, básicamente, el ser humano tiene dos estrategias conductuales. Una estrategia llamada del halcón, que es una estrategia agresiva, que es una estrategia de dominación, que es una estrategia de ocupar el territorio, que al mismo tiempo es una estrategia que tiene un coste energético más alto. Es la estrategia necesaria en deporte de, de alto rendimiento. Es la estrategia de la activación del dominio, de la fuerza, del yo puedo. Pero también hay un tipo de estrategia que se llama estrategia de la paloma que es una estrategia más fría, más de calcular, más de verlas venir. Es una estrategia un poquito más de cálculo, de pensar en qué me conviene en cada momento aplicar. Sí, la agresividad, la fuerza, la dominación o la ocultación, la respuesta, la frialdad, es una estrategia que tiene menor coste energético. Y el éxito de una actitud ganadora está precisamente en saber elegir qué actitud, qué eje neuroendocrino estamos poniendo en marcha en cada momento en función de lo que me está demandando la competición. No podemos estar todo el tiempo sobreacelerados, atacando, deprisa, sin respiro, con un coste energético muy alto. Tenemos eso, ese momento que es necesario que intercalarlo con situaciones de observación, con situaciones de defensa, con situaciones de esquiva con situaciones de ocultación de la técnica que voy a emplear, de engaño para poder emplear la técnica que yo quiero y desestabilizar la defensa de mi contrincante. Esto básicamente tiene un planteamiento que está fundamentado en el tipo de hormona que vamos a generar. Podemos generar hormonas a nuestra voluntad, dependiendo de lo que elegimos. Si nosotros elegimos una actitud agresiva, una actitud de dominancia llamada de halcón, estamos estimulando la secreción de testosterona. Las mujeres también. Las mujeres también segregamos testosterona y cuanto más lo practicamos, más somos capaces de generar testosterona, es que la necesitamos para mantener ese tipo de comportamiento dominante, agresivo, vigoroso, que necesitamos en determinados momentos. Fijaros que en una situación de alto rendimiento, un simple pensamiento depresivo, de miedo, de preocupación, nos hace generar cortisol, el cortisol es una hormona depresora, es una hormona que cuando sube inhibe la testosterona, es decir, en el momento en el que tengamos una situación, un pensamiento, una emoción de preocupación, de miedo, de inseguridad, estamos aumentando las dosis de cortisol en sangre y está bajando la testosterona en sangre con lo cual vamos a perder capacidad de activación vamos a perder activación y vamos a tener un comportamiento deprimido vamos a tener unos movimientos depresivos ¿qué hacemos con esto? podemos resolverlo también a nuestra propia voluntad ¿cómo? Generando oxitocina. La oxitocina es la hormona que generamos cuando mantenemos actitudes de paloma. La oxitocina es la hormona de la protección, del cuidado, de la afiliación. Lo que quiere decir que si ante una situación de miedo, de inseguridad, de depresión, tenemos un pensamiento, sentimos un sentimiento de agradecimiento, de afecto, de seguridad, de alegría por algo que he hecho bien, estamos aumentando las dosis de oxitocina en sangre y resulta que es que la oxitocina inhibe el cortisol y si baja nuestras tasas de cortisol en sangre, volvemos a aumentar las tasas de testosterona en sangre. Este proceso, que aparentemente puede llegar a pensarse que es complicado, que es largo, se puede hacer en esos 0, esos 0,5 segundos de los que hablábamos para cambiar un estado emocional, los podemos emplear en cambiar de actitud, en adoptar una actitud de paloma, tener un sentimiento de afiliación, de protección, de alegría, de cuidado. Cualquiera de estos sentimientos nos vale, porque vamos a generar oxitocina. Y si generamos oxitocina en sangre, estamos inhibiendo el cortisol, y podemos volver a disponer de nuestras tasas normales, necesarias, de testosterona en sangre. Es decir, que todos estos sentimientos eh, no son gratuitos, tienen unas consecuencias que en deporte son cruciales, esenciales. Por eso vemos tantas escenas en deporte de abrazo, de afecto, de chocar el pecho, de dar una palmada en el culo... Este tipo de cosas están haciendo que suban nuestras tasas de oxitocina y eso nos está reforzando la, testo la testosterona en sangre tan necesaria para tener la activación suficiente para dar el, re el rendimiento que estamos queriendo en deporte. Otro aspecto que es fundamental, nuestra visión, qué queremos, dónde queremos llegar, soñar, Imaginar nuestro sueño está adaptando nuestro cerebro, está creando patrones cerebrales que están adaptando nuestro organismo para dirigirse en esa dirección, para pensar en aquello que yo quiero conseguir. La imaginación es una anticipación de aquello que vamos a hacer. Y cuando hablamos de imaginar en deporte de alta competición, en entrenamiento para alto rendimiento, estamos hablando de una técnica muy utilizada que solemos llamar imaginería o visualización. La famosa visualización se trata de que nuestro cerebro está viendo, está imaginando con el máximo de realidad posible con todo lujo de detalles, aquello que queremos conseguir. Está demostrado que cuando nuestro cerebro está visualizando con todo lujo de detalles una imagen y esa imagen está acompañada de una emoción, nuestro organismo funciona como si esa imagen fuera una realidad. Es decir, nuestro cerebro no distingue entre una imaginación hecha con todo lujo, con el sentimiento apropiado y una vivencia. Los mecanismos se disparan exactamente igual en nuestro organismo. Está demostrado científicamente que el entrenamiento mental en estas condiciones surte los mismos efectos que el entrenamiento físico. Por eso el entrenamiento mental de aquellas técnicas que necesitamos mejorar, de aquellas situaciones competitivas a las que nos queremos acostumbrar, imaginarnos todo un combate desde que empieza hasta que termina, imaginamos cómo vamos a emplear cara técnica, cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a desenvolver, ese entrenamiento está desencadenando en nuestro organismo los mismos efectos que el que el entrenamiento físico con esto no quiero decir que no haya que entrenar físicamente claro que hay que entrenar físicamente pero el entrenamiento mental acompaña al entrenamiento físico y está ajustando nuestro cerebro está creando patrones neuronales estamos uh, haciendo un tipo de entrenamiento que hacen en todos los deportes hay deportistas que lo practican tanto que llega un momento en el que instintivamente saben cuándo ha terminado el tiempo de la competición, sea una carrera de Fórmula 1, sea un combate. Es un entrenamiento que hoy en día, en la alta competición, es absolutamente indispensable porque lo hace todo el mundo. Si queremos estar al mismo nivel de los mejores, tenemos que entrenar exactamente igual que los mejores. Hay una um, condición que es fundamental para el entrenamiento mental mediante la visualización. Es que tenemos que colocar nuestro cerebro en relajación, en estado de relajación. Me explico. Normalmente, cuando estamos en una situación de vigilia, esa situación que tenemos en la vida normal y que por supuesto que tenemos cuando estamos entrenando, cuando estamos compitiendo, es esa situación mental de alerta, nuestro cerebro las está emitiendo ondas cerebrales que medidas nos dan entre alrededor de 20 ciclos por segundo, 20-25 ciclos por segundo. Para hacer un entrenamiento mental que sea eficaz, es decir, que grave esa imagen en nuestro cerebro, tenemos que relajar mentalmente el cerebro mediante una relajación física primero para que nuestras ondas cerebrales pasen al estado que llamamos de ondas alfa, que es un estado en el cual nuestro cerebro está emitiendo alrededor de 8 o 10 ciclos por segundo. Es ese estado es un estado tremendamente receptivo en el cual nuestro cerebro va a, a grabar esa imaginación que hemos hecho, esa visualización y lo va a dejar almacenado en esa especie de librería de recursos que tenemos a nivel de cerebelo, del cual vamos a poder tirar cuando lo necesitemos en entrenamiento o en competición. Eso cómo lo hacemos, primero relajando el cuerpo mediante cualquier técnica de relajación que la mayoría conocemos, el método Schultz o cualquier otro método, y luego relajación mental. Relajación mental cuyo camino, por ejemplo, es la meditación. Cualquier eh, modelo de meditación nos vale para entrar en alfa. Y una vez que estamos en alfa es cuando hacemos el trabajo de visualización. Sea una técnica que queremos mejorar, sea un estado mental o emocional que queremos trabajar, que queremos entrenar, o sea una actitud simplemente dentro de la competición o sea todo un combate entero. Tenemos que hacerlo en estado alfa. Hay algunas herramientas. Tenemos, eh, por ejemplo, eh, uh, un, un software que se llama Brainwell, que nos conectado, nos induce estados cerebrales de aquello que vamos a necesitar, por ejemplo, de estado alfa o, por ejemplo, de estado de activación para el movimiento, para el combate. Distintos estados mentales podemos entrenarlo mediante estas aplicaciones que están accesibles en Internet. Podemos bajarlas desde nuestros teléfonos móviles, y nos sirven para utilizarlas para nuestro entrenamiento mental. Y terminamos con un tipo de eh, estado que es indispensable para alcanzar el máximo rendimiento. Es el estado de presencia, de concentración, en el cual el pensamiento y la acción coinciden lo que hablábamos antes que Tim Galway llama estar haciendo lo que tenemos que hacer. Es un estado de concentración total en el cual estamos haciendo aquello que debemos estar haciendo y que en términos biológicos, neurobiológicos llamamos de coherencia cardíaca. Nuestro corazón está eh, latiendo de una manera armónica, de una manera estable, y el estado es un estado de coherencia cardíaca, es un estado en el cual los sistemas cardiovascular, sistemas nerviosos, simpático y parasimpático, el sistema inmune y el sistema um, eh, bueno, se me ha olvidado, lo tenéis escrito ahí. Todos los sistemas que forman nuestro organismo están en homeostasis, están en equilibrio. Ese estado, según las investigaciones del Hermath Institute, es un estado que corresponde con lo que llamamos coherencia cardíaca y lo medimos mediante la variabilidad del ritmo cardíaco. Existe un software desarrollado por el Hermath Institute, que nos va a medir cuál es nuestro estado de alostasis, de coherencia cardíaca. Y mediante este software podemos darnos cuenta de cuál es nuestra situación de equilibrio, cómo un simple pensamiento, una simple emoción lo altera y cómo podemos aprender a recuperarlo. Nos sirve de entrenamiento y nos sirve para darnos cuenta, para verlo. Esto, este tipo de, de, de, de programas eh, se llaman de, bio, de, fio, de biofeedback, en este caso sería neurofeedback y son muy potentes para entrenar porque estamos viendo lo que está pasando en nuestro cerebro, en, el, en nuestro corazón. Eso es un aprendizaje muy poderoso que se eh, fija muy bien y que sirve y que yo recomiendo, recomiendo mucho, para que aprendamos a estar en ese estado máxima, de máximo rendimiento, que es el estado de homeostasis. Hay una técnica eh, que se llama eh, coherencia técnica rápida y que consiste en, primero, realizar unas cuantas respiraciones armónicas, donde nos tomamos el mismo tiempo para tomar aire que para soltarlo durante un ratito, que nos concentramos en nuestra respiración, en cómo el aire entra en nuestros pulmones, en cómo vaciamos bien nuestros pulmones en cómo entra el aire por la boca, cómo sale por la boca, por la nariz, cómo estamos oxigenando nuestro organismo, al mismo tiempo que nos vamos dando cuenta de localizar nuestro latido cardíaco, que ponemos la atención en la zona de nuestro corazón y en localizar nuestro latido cardíaco y darnos cuenta de cómo se va armonizando el latido cardíaco. Y una vez que nos hemos dado cuenta de esto, nos damos cuenta, pro, provocamos un sentimiento de felicidad, un sentimiento de alegría, un sentimiento de agradecimiento, un sentimiento de bienestar. Por ejemplo, recordando la última competición o el último entrenamiento en el cual nos sentimos que lo estábamos haciendo bien que los resultados eran muy buenos. Ese sentimiento de agradecimiento, de alegría, va a aumentar nuestras dosis de oxitocina en sangre y va a completar el ciclo del alcance de la coherencia cardíaca de la homeostasis, que será el estado óptimo para dar nuestro máximo rendimiento. Ese máximo rendimiento en el cual vamos a tener la máxima performance